Los bomberos juveniles del emérito cuerpo de bombero, pues viene escoltando esas hermosas coronas de flores para poner a los pie del grande Juan Pablo Duarte. Sed justo lo primero si queréis ser felices. Y estamos siendo justos precisamente cuando hacemos este acto reverencial. ...y presentamos... ...el amor que sentimos... ...por esta patria... ...seguid... ...jóvenes amigos... ...dulce esperanza de la patria mía... ...es precisamente... ...lo que estamos haciendo en estos momentos... ...de inmediato... ...el gobernador civil provincial de Duarte... Ministro de Educación, Ministro de Defensa, Comisión Permanente de Efemes y Patria, Ayuntamiento Municipal, Gestión Senatorial, Fiscalía Duarte, Instituto Duartiano, pues se colocan frente a las ofrendas como acto reverencial a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte y Díez. Que te ofrenda. Salves al viento, toque de ofrenda. Salves al viento que salen del metal, pero con el espíritu del hombre lo hace sonar. En reverencia, a Duarte. Por hombre de nuestra libertad, padre de nuestra soberanía nacional. Sí.